Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a FACETRIM LATINOMÁNICA TEPI69 GAMING CHANNEL Gracias a todos por acompañarnos Simba SNK contra Alejo, SNK FC15 Random Select por el COP95 Memo Martínez hasta Chicago, Pablo González, Gabriel Logan, Kevin Rivera y más Muchísimas gracias morros, bienvenidos sean, acá andamos Bonita tarde tengan todos, vamos a iniciar, ¿qué les parece? Sin más preámbulo, a ver de qué cuero salen más correas Simba contra Alejo de una buena vez Esto es a 15 en Random Select Por favor comparta, comenta, reaccione Ya que si lo hace probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen el espacio Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda Saludos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en el Granados Daniel Espejo, gracias por el like. Adán SNK también. Quiero jugar contra él. Vicente de la Cruz, gracias. A ver si mañana, Dan. Le podemos dar un rato. Red Hot Chal Salchipapas, gracias, hermano. Buena. Muy buena. Saludos ahí, Adán. A ver si mañana jugamos. Manco. Backthrow. Para Alejo. Bonito cross y está cerca del de stun. Lupillo Gil. Gabriel Logan, muchas gracias. Clark. Terry y Chang para Simba, por su parte. King, la señorita Laura, Andy y Nico, la Loba para Alejo. Bienvenidos sean. Bonito sábado. Qué chulada tenerlos por acá. Ayer eh, me sentí mal, por eso no no le dimos. Saludos, saludos, Red Hot Salchipapas. Hasta Perú, hermano, gracias. Chente de la Cruz, Tuxtla, tuxtla está presente con Chente de la Cruz. Gracias, muchachos. Sujeta el porcino para Simba. Lanza la bola queriendo hacer la finta y ahora el dash. Tampoco le funciona el doble salto. Fue el saltito al frente, Luis Enríquez, gracias. Ahí está, todo para King. Quita muy poco. Recuerda que este juego está más equilibrado en cuanto a robo de sangre al handicap. Lo cual lo hace perfecto. Además tiene el random select. Turno de Terry. Juanito Martínez de Atihuacán presente. Gracias, Juan. Gabo Maravilla también. Buena patada hacia atrás. En C. En CD lo que consigue. Terrillo otra más. Ahí está. Muy bien. Gabo Maravilla. Gracias. Alejo también, Alejandro Molano. Gracias. Muchachos, comparta, por favor. Comente, reaccione. Tenemos que ser 150 los que veamos esta vaina. Eso es. En CD impacta por la espalda Simba. Están en la esquina ambos Retrocede en salto hacia atrás Con otro CD Simba Y logra impactar Muy bien, back throw ahora para Andy Y Alejo se va al frente, no consigue ofensiva El que sí lo hace Simba Lo mantiene en la esquina, no hay ABC Solo una patada abajo No tiene la barra al máximo Si sí lo hace Alejo Y siempre la aprovechó con un counter ahí Excelente, arriba se impactan Neto Cedillo, Rona Carrizales. Buenas tardes, muchachos. Bonito sábado, tengan todos. Eso es. Es todo para Andy. A Alejandro, saludos. Me la pelas. Alejandro Bolano, me la pelas tú y Alma. Bonito Coman Grab. Se acabó. Punto para lejos. 1 a 0. Olivares Muralles, gracias. Recuerda que esto es a 15. Esto es a 15. Es una lluvia... Tremenda de golpes, la que se va a ver Yagami, Robert y Clark Que tercia tal más honesta, le salió a Simba Por su parte Yuri, Mai y Billy Para el parcero, saludos ahí Ruiz. Rui Gracias por el like, Olivares Morayas Oscar Fletes, ah mira, ya regresó Oscarín Ya regresó desde el anexo Saludos Oscar, saludos muchachos Bonita tarde tengan Ahí está, se... Levanta con DP ahí. Alejo, ¡Santego Gudrán, gracias también. Solo la primera cancelación le funciona a Simba. En segunda instancia, nada. Saludos, Alberto Blanca. 50 estrellas. Oye, güey. Tengo unas peleas grabadas ahí. Pendientes. Del Marvel contra Capcom 2. Mm, van a estar de rechupete. Mañana las voy a transmitir, güey. Unas peleitas ahí. De varias. De varios. De varias bestias, de varios dioses de la Marvel 2 En 5 2 Mañana lo narramos en vivo David García, gracias Juan Carlos Gutiérrez, gracias Meñorellano, gracias Santiago Durán, también gracias Bienvenidos sean al show Más grande del Cobro 95 en Latinoamérica Aquí en Gaming Channel Del Tepi, del tío Tepi Abajo no cancela Eso es, muy bien Sí, sí, mañana güey. Mañana sin falta, todo el domingo libre, ya sabes. Todos los domingos se vienen lluvia de transmisiones hermosas. Pura chulada. Arriba el CD. Funciona para May. Ahora el back throw. Es de Simba. Ay, quiso sorprender con el poder aéreo. Alejo aguanta bien el madrazo. Intuyó. Intuyó que podía lanzarse. Ahora sí, le salió el air throw a Alejo. Tampoco sorprende. Los dos lanzaron... El book con sus personajes. Ningún impacto. Rodolfo Villegas hasta Guaymas. Mira, aquí anda un paisano. Presente cómo me quedó el pelo y cómo me quedó mi barba. ¿A poco no me quedaron bien? Me corté el pelo hoy. Juan Carlos Gutiérrez, gracias. Gracias, gracias, listo. Qué palote tiene Billy. Tanto que de esquina a esquina lo lanzó a Robert. Ricardo Franco Valderas, nos deja su like, gracias Ricardo. Turno de Yagami, muchachos, Marco Marquino también. Hasta Bolivia. Nosotros, yo tengo más agua en este vaso. Que el océano boliviano. Saludos, Barco. <risa> <risa> así debería ser entre semana la misma hora de juego, a esta hora estoy chambeando mi hermano, ¿Qué más quisiera yo poder transmitir a esta hora? estoy trabajando soy pobre y de familia numerosa soy un maldito godín que sale a las 7 de la noche como todos, buen combo de 7 golpes para Simba, otro ganchito más, dominando a Yuri por fin hace este una patada abajo no, ya lo regresó a la esquina con muy poca salud Ahí Yuri, así lo aguantó Así lo reventó Y así lo empató Simba Claro que sí Bueno, tiene razón, tiene razón Tiene razón, güey Algo de eso tiene Igualita la risa, así es Giancarlo Me sale al dente Bueno, viene la bestia Y va a abrir contra el propio Iori De Alejo, así que tiene todo el parcero para regresar a ¡Ah, volar. Sorprende de inicio. Lo manda por los aires ahí hoy ahí. Simba. Muy buena manufactura en el inicio para Diamond. Hacia atrás. Tremendo pierrotazo también. Buscando la finta con el terremoto. Alex Altamirano. Gracias. Antiaéreo ahora. Doble. Qué bien lo domina a Diamond Simba. Muy distinto a lo que tenemos acostumbrado de ver. Ahí está. Cuatro golpes. Eso. Cerca de vencer. Ajá. Lo hace primero Alejo con Yagami. Si ustedes son colaboradores de la página tendrán eh, material personal en el grupo VIP que tenemos. Eh, stickers aquí en la página. Además de promociones, regalos y rifas que hacemos. Para regalar tarritos. Ya se ganó por ahí uno. Mario. Eh... Varios tarros. Tony McGregor también. Martín Valtierra, gracias. Muy bien. Rola Cristales. Gracias. De hecho, es la revancha esta, ¿eh? Es la revancha. Alejo venció a Simba en la pelea anterior. Esta es la revancha 15. A ver si puede hacer algo. Bobón Guerrero Álvarez, gracias. Qué hermoso combo con Choy. ABC cancel incluido. Ricardo Espinosa, gracias. Segundo en el orden para ambos. Ahí está el counter de Saishu. O Saishu. Llenó barra Simba. 18 segundos todavía esa barrita. Cualquier cosa y vence. Qué bien lo encuentra ahí. A distancia el gancho de Saishu. Cortísimo con dos pataditas débiles solamente. Ahora sí. Arañando el rostro de... El maestro Kusanagi Listo Así es, así es, Edillo. Viene Benichoni ¿Qué sucederá? ¡Benimaru! ¡Uy, no lo quemó! De todas maneras, estuvo muy cerca ahí, eh Gracias a todos Comparta por favor, comente, reaccione Hágame sentir querido por ustedes, muchachos eso es, otro gancho para Alejo ¡Bonito cross, ¡Cuatro golpes! Muy buena ventaja le deja De herencia Kusanagi a Sakazaki A ponerle la puntilla Ahí Río Entonces Alejo ya es un Super Saiyajin Ya lo hizo suya a Simba Y acá busca, qué bonito reset Y con eso logra El segundo punto a su favor el parcero ¡2 a 1 muchachos! ¡Muchas gracias! Estamos aquí en el Tepi 69 Gaming Channel Salió Rugal, van a hacer el reset Así que aguanten Muy bien, somos Tepi 69 Gaming Channel Gracias a todos por acompañarnos Billy, Joe y King Contra Choi, Chin, Chin y río, acá la diferencia es que Simba tiene dos personajes muy fuertes en manos de Joe y King John David porque nunca falta un Johnny En la transmisión ya llegó un Johnny, ya llegó un Johnny Hermoso combo con ABC incluido abajo Muy bien, cuando juegas una reta contra PF95, no sé Cuando no juegue con Wi-Fi, Daniel Es random, así es Saludos, Fabián Carapaz, Aldo Galeana también, haciendo lo suyo. Agradecido a ustedes por acompañarnos. Lo mantiene en la esquina. Me Resulta conflictivo ver a un Choi le esté robando tanta sangre a Joe. La verdad, saludos, Carlos Fernando Rangel. Bienvenido, nos manda 100 naranjas. Hazme el favor y las totas. Todita. Perro. Jay Silva. Perdomo, gracias. Toco <tose> ya, doco ya. Ahí está. Haciendo la chamba, Chin. Eso. Todavía robo un poco más de sangre Alejo. Perdón, era Simba. Y ahora sí. Se la llevó el porongo. Y viene el albañil roquero. Viene Billy. A ver si sirve de algo. Ahí está, la barrida. John David Toon, las primeras 30 estrellas de la tradición. Muchísimas gracias, John. 30 estrellotas, muchísimas gracias en el mes Llevamos Pues ya 305 Agradecido hermano Más cerca de las 20.000 que nunca Llenando barra, tiene mucha Ventaja ahí ¿eh? Alejo Conchin, ¿quién lo diría Sobre Billy Van James Page, gracias, obrigado Thank you so much Viene Laura en América ¡Ay, oh, oh, oh, oh, lindo! Así lo agarró Ahí Alejo a Simba Como le encanta succionarla A Venom Otro Venom Strike, no Por abajo entra Alejo ¡Ah, qué buena! Entró el cross completo Falló el ABC para estunear a King De todas formas Le quitó ya más de la mitad de sangre El parcero ¡Eso es! Lo tiene a merced No hay sorpresa por parte de Simba Otro poder más, sí El segundo intento Fue fulminante na. Hermoso segundo intento que le permite Vencer A Simba y llevar esto al máximo La cuestión acá es que Ryo Sakazaki el que tiene enfrente Uno de los personajes más Puercos de este juego Ahí está el cambio de guardia ¡Y la victoria para lejos! ¡3 a 1! ¡Qué bien jugó el parcero, eh! ¡Qué bien jugó el parcero! Atenas, Aissiu y Terry Contra el Comepan Pan, Aysiu, Y Billy Billy, constante en este juego Gracias a todos, Fabricio Cruz Así como Fabricio, usted también, por favor Deje ese poderoso like, me ayuda bastante No se imagina cuánto Ayúdeme a compartir por favor A comentar A reaccionar en la reta Ya que si lo hace probablemente Facebook Le regala estrellas para que las done al espacio Recuerde, cualquier aporte de su parte Hacia la página Es y será siempre de gran ayuda Gracias Ahí está Héctor Flores Sánchez, gracias Al parecer Alejo ya se la sabe Con Simba no puedo cantar victoria Aún es muy temprano En la personal, pero Puede pasar cualquier cosa, hermano Milton, gracias, Carapaz, gracias Ahí está el combo, ¡mira nada más! ¡Qué belleza! Completísimo El papel, el rol De Terry, ahora sí Hora de romperlo Otra vez, le repite dosis, Alejo Milton, Mancilla Gracias, hasta Colombia Apoyando seguramente a su paisano Entra arriba Terry Y tiene muchísima Ventaja amplia diría yo Simba Para lograr este Segundo punto a su favor Es turno de Kenzo Eso es Muy bien en Wake Up DP Back throw ahora Y lo lleva a la esquina del dolor Lo retiene Simba él mismo lo deja maltrecho. Regresa a la esquina Kenzo. ¿Será que la cantamos? No creo. No creo. Excelente patada. Lo no aguanta Simba. La voy a cantar muchacho. Déjeme cantarla. ¡Ahí está! ¡Full Anal! Invertido con bautizo incluido. Para lejos. Lo hicieron suya. Le reventaron el anís. Durísimo. Salió Rugal. Recuerde que este espacio es libre de caquinos. No somos... Ma... No somos mayatitos. No nos gusta jugar con el jefe del juego. Ahora otra vez volvió a salir. Lo siento muchachos. Los caquinos, los mayatitos. Eh, están sufriendo. Se les está haciendo agua a la boca. Y la canoa también. Cuando ven... Arrugal En la selección de los personajes En los jugadores, pero No señor No señor Este espacio es libre Saludos Oscar Peña Saludos hermano, gracias, buena tarde Se mete a la pelea Simba Repito, es muy temprano todavía En un 3 por 1 decir Que Lo va a vencer Alejo, ¿no? Calma, Sau Orton, gracias Oye, se me acaba de prender una idea De ocurrir una idea Hacer una Una sección Que se llame Reventando Rugaleros Puros personales de guayas Que usan a Rugal y le espartan su Mauser. En 95 y en 2002, ¿por qué no? La sección Reventando Rugaleros Todavía en 2002 yo creo que Se iba a disfrutar más por supuesto, porque Rugal La neta en 2012 es, es, es una es una porquería, bueno Continuamos 3 a 2 el marcador, hermoso counter Reventando Rugaleros, se llamaría la sección Se me acaba de prender el foco la idea Luis Carlos Silva, gracias Ahí está No manejó A King con velocidad en su Venom. De todas maneras sujeta a la neta King super rota Gana todos los agarres es de esos personajes durísimos. De enfrentar. Turno de Terry. Para que le revienten a la nariz. Serían en 2002 y en 95, ¿no? Reventando rugaleros, carajo, ¿cómo no? Un día 95 y la otra 2002. Son para la banda. Hora de la ver la pantalla, perros. Y eran azules. Otra vez repite Alejo ahí con Kenzo está buena la reta gracias. y más al ser random repetimos, random select es una belleza el cop 95 persiste en su ataque Kenzo logra el agarre ahí Simba está cerca de llenar la barra, puta madre tremendo patadón en el hocico la quijada, se comió Kenzo bien manipulado Terry ahí está, chip damage Sí, se veía venir el poder. Y esto está que arde. Viene Mai, Ana Bárbara, Antonio Vendaño, pura vida hermano, pura vida back throw de Ana Bárbara por abajo un codazo de frente el patadón otra vez en overhead no se entrega lejos, midió bien ahí la descendente por parte de Mai el vuelo Rising es la oportunidad de Simba, no, la perdió la perdió ante un aventano, gracias buscando el chip damage allá lejos, sujeta de nuevo 4 a 2, el marcador doblegando hasta el momento a su rival, acá el parcero Howard Cárdenas, gracias por el like el patrullero la señorita Laura y la Psycho Veneca contra Steven Seagal Alfredo Adame, que va a ser el que va a abrir la reta para Alejo. Y el albañil roquero, vienen Patrullero 77 y Alfredo Adame. A ver qué sucede. Muy lejos, muy rápido, perdón, lo lleva a la esquina eh, Alejo a Simba. El problema es que de, para eso está hecho Heider. Para aguantar. Para que le llenes la barra base de madrazos Y te rompa con una cortadora en counter ¡Qué bonito Coman Grab! ¡Toma! ¡Qué reventada le puso ahí! Héctor Vázquez, gracias ¡Horrando Laime! Hermano, gracias Lo aguanta bien Alejo Lanza el salto al frente Antiaéreo para King Arriba el CD. Firme hasta el momento Simba Ah oh, qué buena llenó la barra Alejo todavía no viene el ataque de zona ahora se regaló asquerosamente otra vez hazme tuya le dijo ahí Alejo eso Será bueno, Rangel. Un día de estos jugamos, güey. Victoria para Simba sobre Río. En duelo de novios. No hablo de Simba ni de Alejo, sino de King y de Río. Aunque a estos güeyes también les gusta darse besitos de piquito. Viene Robert. De frente. La patada directo a las nalgas. Ahí está. La oportunidad de la loba. Simón amado. Son perros los dos, sí. Son unos maestros en esta Kof Viene el poder de King En cualquier momento Está esperando Simba Está cazando a su rival Ahí está Uro, no pudo ¡Ay, mamón! El trap shop Ahí está Chocó que no que. Buen cambio de guardia en overhead, la patada Vertical Listo Es todo para King Viene Athena ¿Con qué? Maynor Osorio, gracias. Phoenix arrow. La psicobola. Quiere distancia. Excelente salto vertical con CD. Ahí para cena. Lo está midiendo Simba solamente. Es el, el uh, era la oportunidad de Robert. No la aprovechó. Carlos Ramírez Urias, gracias por el like. cantequi. Alejo ha mejorado mucho su nivel. Neta, güey, que jugar todos los días te sirve demasiado. Estos vagos juegan diario. Luis Jiménez, gracias. No puede. Toma ventaja Simba. No lo perdió. Me metió doble ahí de frente gracias Carlitos, gracias, otra psicobola, Tiene la lluvia de poderes de Atena, ahí viene uno, no lo hizo Simba, Eleazar Navarrete gracias, ahora sí buscando el counter Billy, no le llenó la barra a base de golpe Simba y no puede hacer el poder, ahí está, uno falló el salto al frente para Simba, no hubo oportunidad tampoco quiso arriesgar mucho el peruano y le salió el tiro por la culata <risa> Muy bien, yo jugaré así, pero me eché en la rodilla. Muchos decimos eso, hermano. ¿Y qué más se puede decir y hacer? ¡Origa Guainuka! Muy bien. Gracias a Francisco Lampar. Mi chavo dice así. Así es. Todo el mundo está a la persina, viejo Está en la esquina, Yagami Ahí está, se entregó Simba con eso Está el castigo Cambio de guardia, no le funciona El que sí lo hizo fue Simba Max Power, ¿cómo estás, viejo? Bienvenido, Max, en poder Lanzó el nivel 1 y venció No, fue el nivel 2 Tenía la barra de Pou también ahí al máximo Simba Luis Alonso Cruz, gracias Persevit, bienvenido, viene Daimon 5 a 2 el marcador La neta, hasta el momento Está regocijándose alejo Muchísima ventaja, gracias muchachos Compartan, maldita sea Ah, qué buena Canceló el golpe abajo Golpeó de frente Y después confirmó Entra Simba, esperando el momento justo Oportuno y hace lo suyo también Bien jugado. Se llevó a Daimon. Cayó la bestia. Turno de Ralcito. Muy bien. Oh, qué buena. Se acabó Mai. Gracias a todos por su like, hermanos. Hermano. Esta tarde, hermano. Tremendo. Vámonos. Bolo. Bolo, Ralph. Bien. Otra vez. Haciendo finta solamente ahí. Buena. Muy bien. Ha subido mucho de nivel Alejo. Así es, Manuel Díaz. Gracias. Bienvenido, Manuel. Muchísimo ha subido de nivel Alejo, la verdad. Power Dunn se acabó. 5 a 3. Se acabó. Por fin, amigo. En Android. Hay para descargar este juego. Debe de existir. Yo lo desconozco, hermano. La verdad, Lucas. Lucas Cáceres, gracias. León Martins, bienvenido. Que, pero qué buenas tercias salieron. Sobre todo la de Alejo, eh. Con Yuri Con Robert y con. Río. <coughs> Muy poderosa Excelente Impacta con Saija Le gana el salto ahí Simba se regaló ¡Pum! confirma. Diez cachetadones Patada por abajo Increíble que con Yuri Venza Ahí, Simba Ayagami Muy bien Buenísima, diría yo No, bien Buenísima Excelso Ahí va otra vez al frente. Uy. Es todo para Yuri. Pero vaya que le costó, ¿eh? Vaya que le costó a este muchacho. ¿Qué tranza con la pulmonía? Muy bien, saludos a todos, bonita tarde, se les puede adaptar, tablero 100% jugable, sí Bueno, yo no lo sé, yo nunca lo he jugado en celular o en Android Muchachos, gracias a las 81 personas que están en transmisión, dejen su like por favor Regálenme un like, comparta. Queremos llegar a las mil estrellas el día de hoy Ulises Rivera, gracias Rising Taku Llevamos 3 dólares en 5 días. ¡Madre mía! Jorge Rodríguez Cortés, gracias. Mal y de malas. Se entregó. Hizo el barnacle largo ahí. Seguramente quiso cortarlo. Simba y no le salió. Ahora sí, dos golpes. A nada de vencer. Y del cuarto punto, el peruano. No hay gizar. No hubo chip damage. Marco Antonio, gracias. Hace esta ataque de zona y no, no le permitió nada con Terry. 5 a 4 el marcador. Muchas gracias, aquí andamos. Bienvenidos sean con esta playera de Street Fighter. Les damos la más cordial de las bienvenidas. A Leo López. Gracias. Gracias por el like. Paolo Novero también nos deja su like. Haider Randy Arrayales. Gracias, hermano. Haider Diamond y Eiji contra King. Kim y Andy, gracias Randy, bienvenido. ¡Ah, qué buena! Como canceló las patadicas abajo ahí, Simba. Qué tercia la de Simba, sí. También la de Alejo, eh. Muy potente. Más que Salazar, gracias. Eso en el 94 hubiese sido suficiente para marear a su rival. Ahí Alejo entra en over que Ya lo tiene. Gracias a Líquido por el like. ¡Comparte, maldita sea! Jimicito Rivas, gracias Ahí está Muy reñido esto Vence King Ramiro Torres, Nostar King Gracias muchachos por el like sube el juego, ya, ya le subí Gracias hermano, ahí quedó Alfredo Díaz también Comparte, gracias, gracias Alfredo Torne kick, no funciona Está cerca Evadiendo No arriesga tampoco Simba con un terremoto Ahora sí lo hizo Por eso mismo no lo hacía Ah, qué buen antiaéreo el de este güey Cómo lo domina, ¿no? Saludos, Nastar ¿Qué dice? Viene el Taekwondo In A mí se me hace que en COVID 15 estos dos van a Van a compartir team, eh. Digan que se los dijo un loco. Roberto García, mira. Ahí está la. ¡Lupa! ¡Lupa! Gracias por el like. Lampar también. Comparte. Gracias, hermano. Salto vertical. aéreo para Diamond más. No confirma. Otro antiaéreo más. No le funcionó. Ahí la licuadora. Lavadero Mozart. Me la pelo, perro. ¡Eso! FRCB eh, se tiene que comprar, güey La neta no sé cómo No te sabría decir La gente de experiencia es la que le sabe ahí Mucho anterior que utiliza con Diamond Simba Y le sale, güey E impacta, impacta Muy buena jugada esa Es el momento para Andy ahora Falló. Falló en el command grab. En la danza de madrazos. A ver. Llenó la barra, Daimon. Es la oportunidad para Simba No pudo. Y ahora sí, duelo de ninjas. Duelo de ninjas. Eiji contra Andy. Queremos ser 150. Compartan por favor Arriba la patada es para Andy Es la revancha, recuerde De la victoria de Alejo La semana pasada Ryu y Jin Eso es, eso es Ya lo tiene Simba Qué bien lo sujetó, viejo Patada por abajo Cinco iguales, tercera victoria De manera consecutiva para el peruano Y esto está empatado 5 a 5 Joe, Benimaru y Andy Contra King Yuri y Billy Te mando un beso con estas 10 estrellas Yo te mando 10 10 besotes más Gracias por las 10 estrellotas Naftar. Gracias hermano Muchas gracias a todos Por compartir Oye, ¿y estás transmitiendo por eso mismo no has podido? Bossar. Muy bien. ¿Cómo ataca? Atena por fin. Se levantó y lanzó un canchito ahí. Ahí está. Ahí está. Saludos, señor Javier. ¿En dónde andan robando? <risa> <risa> Nomás dígame qué es en el gabacho, señor. Saludos al señor Javier Velázquez. Le encanta... ¡Le encanta ir a robar! ¡Allá! ¡A encinitas! ¡A San Diego, California! ¡Randy Arrayales! ¡Otra cinta estrellas! ¡Gracias! ¡Ahí la llevamos! ¡Ahí la llevamos! ¡Todo suma ¡De a poquito! ¡William Henry que nos deja su like también! apoyando a Simba! ¡Muy bien! ¡Le ganó el agarre! ¡Simba! ¡Y es el momento para Atena! ¡No! ¡No sé qué quiso hacer ahí! ¡El caso es que no... No lo dejó Créate otro perfil Lavadero Perro Goloso Para que no No te pase eso güey. pueda transmitirse desde Del otro perfil Qué buen combo Cuatro golpes Mantiene la ofensiva Cinco Ahora Cuatro y cinco Fueron nueve Una chulada Lo de King La neta está bien puerco Este personaje Me genera un conflicto interno muy grande, Daniel Cisneros, gracias eh, Kim, porque está demasiado rota backdrop, combo le ganó así el record buen combo extiende su combo, Timba por acá fueron cuatro golpes, tampoco la gran cosa, cerca de llenar la barra, viene el counter, sí fue con Ray Jinken, pensé que era poder ah, qué buena Está cerca Ahí Alejo, Roberto regrete Cayetano Quien por muchos meses fue colaborador de la página Ha llegado muchachos, gracias Gracias Roberto, agradecido Mucho obrigado. Mi corazón con Alejo y mi dinero con Simba Edwin Varela, gracias Les recuerdo que Alejo venció a Simba ¿eh? En la última personal Entre estas dos bestias Acá es la revancha Cerca, Benimaru. Ahí está. ¡Qué bien! No me digas que le va a dar la vuelta a Simba. ¡No me digas que le va a dar la vuelta a Simba! ¡No pudo remontarlo con el Jesús en la boca! Logró el sexto punto ahí, Alejo. Muchas gracias, muchachos. Jack BNG, gracias. Bienvenue, Tepichang. Steven Sigal y Rambo. Contra el Taekwondo In... El Emo Y el caquino Benny Madu Ya falta poco Qué bonito Cross Le falló El ABC cancel Ahí A Simba Con Robert Pocas veces Se le ve fallar Hoy es de esos días raros se puso a sudar miñero Así es Saúl Guadalupe Valverde Nos deja su like Gracias Muy bien ¿Cómo sigue atacando con Kim? ¿Quién se las No lo aprovecha Simba. Había entregado ahí el parcero. Mucho golpeteo. Eso es. No hay confirm. No prolonga. Cancela todo Simba. Está cerca de acabar esto. ¿Quién se lo lleva? Draw Game ¡Se van ambos! <risa> interesante, interesante. Mira. Igualita, igualita, viejo. pichan, ahí soy yo. Armando Barreda ¿Cómo anda? ¿Cómo se hacen los canceles? Como los de Joe. Son complicados, el de Joe es de los más difíciles. Son los common grab, viejo. Por ahí tengo tutoriales en el Tutu. Tony, Uriarte, gracias. Increíble que con Chang esté venciendo Simba a Liori de Alejo Saludito a Chapo Barber Y a César Betancourt Mira, los tres de la pelan Junto contigo, Tori Saludos Saludos, muchachos Ahí está Comió plomo, literalmente Ahí, Yagami Se comió todo el hierro De la bola de Chang Sin albur Viene Benemaro eso es. Back de Brimaru No hay cross. Tres, cuatro golpes débiles. Aferrado a Alejo a querer impactar. Por su parte sí va haciendo lo suyo, eh. Bien jugado. La neta que sí. Muy bien. Tirando bola. Toma estúpida. En el hocico. Así ah, se lo comió Benimaru 6 a 6. Muchas gracias, hemos superado después de quién sabe cuánto tiempo la barrera de los 100 espectadores. Gracias a todos. Creo que me han vuelto a poner echado ban. No sé por qué. No sé en qué momento. ¿Y cómo fue? ¿En qué lugar me banearon así? Pregúntame. ¿A qué dedico el stream libre? Ahí está, Fabián Calafaz, gracias Willard Herrera, gracias por tu like Descendente de Robert No funciona para nada Ahora sí es de frente pum. Volando Robert no lo esconea ¡Ay, güey! Hermoso cross en CD Guadalupe, Chavira, gracias César Gracias César El es para Robert Mantiene la esquina ¡Uy! ¡Carajo! Le falló la ABC a Simba para Prolongar el ataque Ángel, gracias por tu like ¡Eso es! De hecho, antes éramos 300 Lavadero hasta 400 Nada más por iniciar tradición No sé en qué momento pasó esto ¡Ahí está! Arriba el CD para Robert ¡Bonito cross! ¡Falló el ABC ¡Cancel! Oh, Rucurembu para Robert. Buscando el cambio de guardia ahí alejo. Mucha fortuna, eh. Mucha mucha fortuna eso. Saludos Saúl. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Es turno de Kim. Muy reñida la red amigos. En random select, esto es otra cosa. Kuchen. Quito muy poca sangre. Patoxos, Isaac, gracias. Listo. Estos dos compas siempre dan buenas retas, así es. Puro drop, dropearon ambos. Ángel Hernández, la 98 no juega, sí. Sí jugamos. Sí, hacemos. Backthrow para Iori Se entrega a Kim Y no puede confirmar Se lo zapa con un tan ahí alejo. Muy buena Backthrow No llena barra Lo consiguió Lo tumbó Mira el Kimbox de Kim qué asco Listo Despachado, Kim. Turumomashine. Uh Turumomashine. Viene Chang. Te mando saludos saludo, gente. Uh, salúdalo. A gente. ¡Qué ganas de estar por allá, eh! Robando como ustedes, malditos. Como ustedes nomás saben. Embolsándose 100 bolitas diarios. No me jodas por el recto ¡Qué bonito era vivir en Tijuana! ¡Qué bárbaro! Está cerca de vencer a Lejo. No le gana el salto. Ahí está, uno. Dice que arriba el Cruz Azul. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ahí está! ¡Lo estudiaron! ¡Asoviva! ¡Gualidad! ¡Shire! ¡Pum! 7 a 6 arriba como decía gente Javier cabrones cabrones me mi, Mickey gracias gracias por el like Jocky mi, Mickey agradecido mucho obrigado! qué te hacía tan más débil le salió a Simba con excepción de Hyder y Alejo demasiado decente Navaja voladora Tiene que conseguir mucha ventaja Simba Si quiere llevarse el puerto ¿eh? Ahí está Encontró puerto el gancho De Robert Otra más Eso es Bonito sábado para todos ¡Aha! Está cerca de vencer ¡Ahí Heider! ¡Estor Bringen, wake up! ¡Inmukandio! ¡Ventaja para Hader. ¡Y viene Diamond ahora! ¡200 por 10! <risas> ¿Qué estoy haciendo aquí? <risas> ¿Quién sabe, lampar. Tengo un rato que no lo veo al Pepe. Violento Diamond, intentando cancelar desde el suelo sus manotazos, no le funciona. Sigue robando sangre. Ahí, Heider, ahí está otra más. Para el señor. Señor, ya se no. Al copeo, no. ¿Qué pasó? Ya tengo un año y medio sin beber, señor Javier. La neta, ya no tomo alcohol. Al copeo sería ir a bailar con mi morena hermosa. Unas Coca-Colas en el acto ahí. Pasarla bien, disfrutarla. Nada más. Hey, come on. ¡Tor Buena. De Torre Saune, gracias. Hermosa esa patada. Qué bien, castigo, claro, carajo. Shader, por supuesto, les decía, era la carta fuerte de Simba. Y ya con dos personajes... Para manejar a Clark, eh Hizo la chamba Como quería y... <coughs> Muy bien ¿Quién cree que se acaba de unir al stream? El Guzzi, qué Guzzi Rappero mayor, por acá andamos Gustavo Híjole, la neta No tienen vergüenza ¡Victoria para Simba! Manejó bien las riendas con Hayden Y con ello logra el octavo punto Muchas gracias muchachos Ayúdenme a llegar a las mil estrellas hoy ¿No amerita la transmisión? ¿No medita el nivel o qué? Gracias, saludo Muy buena tercia para Simba Bueno, Alejo no reta Vamos a poner el intro en lo que vuelve Alejo Ya volvemos, ya volvemos A continuar etelberenechea gracias no hay reto por parte de Alejo hasta el momento 8 a 6 el marcador va a tirar el miedo el parcero a enfriarlo a simba ahí está ya llegó muy bien dale que no dale que no diamond saiziu y ral si le das que no vale, ah, le dio que sí muy bien bueno Caballero Simba Etel Barrenechea, gracias, saludos a tus chamacos Adrián y Diego Caballero Simba, repito Dándole que sí, tenía una tercera muy potente Prefirió Resetear esto también Clark, Chang y Diamond Contra Ral, Diamond y Seixiu Volando ahí Eso es Ahí está Clark respondiendo No hay cambio de guardia Aplica también El Argentine Breaker ahí Ralph Bactero ahora Buena exhibición ¿eh? Qué hermoso Ralph Para lejos No se queda atrás Simba Qué bien Viejo ¡Multi Top Cancel! ¡Madre Santa! Tan complicado que es ese, la, ese combo Y este güey lo hace ver fácil Como cualquier cosa Lodegario gracias, ahí van algunas, dice gracias Lodegario Arriba mete un tremendo patadón ahí Otra vez Así es, Eddie. Baja menos vida, güey. Es la versión especial del 95. Tiene menor handicap. Está equilibrado. No sorprende con el terremoto ahí, Alejo. Por fin. Gracias, Lodegario. Un dólar. Rogelio Saavedra, gracias. Nos manda un dólar ahí. Lodegario, Eddie. ¿Cómo quedaron? Taquito y el beboy tú que los estabas viendo Back row para lejos y el pantalón blanco para su Daimon por su parte el verde de Simba Ramón Villa Gracias lanzó un fierrotazo lo canceló, entra bien con el oso Togari y con eso venció ¡Buena! ¿Le dio una pena al bastia ¿A poco sí? ¡Eso! ¡Buenísima! ¡No! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Punto para Simba! ¡9 a 6! Con todo y el poder de última Quiere ver... Quiere... Bueno, tiene set de revancha Simba salió Rugal F3, claro Somos Tepi79 Gaming Channel Recuerde ¡Abajo! La versión arcade, la primera Es la que quita normal Juan Carlos Valdominos, gracias Volvió a salir Rugal Ni modo le dio una pela a alcanzar. Muy bien. Kyo, Chan y Robert. Contra Ryo, Kenzo y Yuri. Muy buena, viejo. Tremendo. Ahí está castigando Kyo Ahí está el castigo divino Se acabó Juan Carlos Salazar, gracias Correro, cachita Muy bien Boom. Se acabó, lo marearon Ok, sí, qué bien Tío el honesto, así es. Alejandro Zenit, gracias. Ahí está Yuri haciendo lo suyo. Haciendo lo propio. Cerca de vencer. Lo hizo. Yayutsi. Yayutsi. Yuri, Chamba. Yuri, Eddie. Muy bien. Eso. Ahí está. Pantalla completa. Ese es un boot donde te avienta el Yuri, ¿no? Será gracias. Un Dark angel, gracias por tu like. ¡Ahí está Yuri haciendo lo suyo! Esta excelente patada por abajo Chocó que no sirve ¡Es todo para Chang! ¡Yayuchi! Elvis Morales nos deja su like, muchas gracias a Elvis Agradecido hermano, Perú contra Colombia Alejo contra Simba, Simba se está despegando, eh. De su rival. Buena, Otoriel. ¿Qué tal, profe? Profe Choice. Y Odegario Ramírez, gracias. ¡Oh, qué buen counter! Se acabó. Qué bonito counter. Qué chulada. Muy bien. Impacta ahí, Robert. Saúl Granados, muchas gracias. Lo no tiene Kenzo ahí maniatando. No funciona, Roberto Carlos Castillo, gracias. Otro más, Juanito Gómez, gracias. Está cerca. Alejo va a acabar con la malaria. Son cinco victorias consecutivas para Simba. Acá termina racha. 9 a 7, por fin. Acabó con la malaria, Alejo. Le urgía, eh. Le urgía. Roberto Carlos Castillo. Saludos a Salima Perú, paisano de Simba, este güey. Saludos, güey. Gracias. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Alejo dice! ¡Arcana de ¡Alfredo Ormeño! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡No lo mareó a Joe! ¡No lo hizo! En el 94 no bajen los no reversos, casi no. Quitan muy poquito. Es todo para yo, muchachos. Yayuchi. <tose> <tose> ¿Lolo Ferret cómo está? ¿Va llegando Lolo también? Tarara, tarara. Muy bien. Bien lo está haciendo ahí. Con Yuri. Hermoso counter ahora. Eso. Lo impactó. Y empató esto Alejo. Al menos él. claro Eddie Go En sangre quise decir FT eh, 20 wey no 15 es todo para Ralciso. Mejor. Ahí está. <risa> la <I -Kin> -ken. <coughs> Dile al chicharo que me la pela. Bo. Te la pela, güey, el chicharo. <risa> ¡Qué buena! cerca con billy tiene la decena de puntos para simba ahí está el overhead con benimaru para lejos otra vez repite el movimiento y se lo llevó a billy lo venció viejo bien jugado Benimaru. Ahí está Muy bien Ray Cooken. No sirvió punto para Simba 10 a 7 Un punto pudo ilvanar solamente ahí a lejos Con respecto a su rival Saludos a todos, muchas gracias Dejen su like por favor, Comparta, comenten y reaccionen Le salió la tercia más débil a, a Simba, eh Esa es la tercia más débil Que te puede salir en el juego ¡Ay mamón! Le pegó los dos Rola carizales, gracias ¡Qué bonito! Jeppi Castro Nos deja su like también ¡Muchísimas gracias! Cuatro golpes Hermoso combo Ahí quedó Buena pelea. Eso es. Pensé, Choi y Chang, le salió a los dos. Clark, la diferencia para Alejo Chin. Para Simba. Michelo Calmet, leca, gracias Sebastián Motor. ¿Cómo estás, güey? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que va a llegar bien puerco Billy, güey, también. Opino lo mismo. César Suérate también Saludos, ya no me había pasado, ¿no? No habías pasado por acá, güey Gracias por tu like Deje su like, muchachos, por favor Queremos llegar a las mil estrellas Antes de que termine esta transmisión Ojalá y me ayuden Ojalá y podamos Y a 7, Luis Herrero, Noguera, gracias Ya no he jugado Simba contra los coreanos No Esas retitas andan perdidas todavía. Buena. Counter de Choi. Sujeta. Sebastián Mutor, gracias por compartir. Por fin pudo hacer algo. Rudito García, gracias. Se mira bien, ¿verdad? La pantalla, ¿sí? Se mira el fregazo. Me gusta cómo se ve. Excelente. Ahí está. Viendo la misma reta que ustedes. <risa> ¡Urrio! Muy cerca está Alejo. Chang ha sido redituable, a su favor. Y para él, saludos Johnny Barrios. Nunca falta otro Johnny. Viene el poder en cualquier momento. Lo estaba buscando Alejo. Quedar cerca. ¡Qué bonito counter girando la bola! ¡Ahí está el poder! Le pegó un panzazo, salió volando a Chin. 10 a 8. Muy buena reta, eh. Demasiado sabrosa. Compartan, por favor. 10 a 8 hasta el momento. La retiñe. La retiñe. ¡Muy bien! ¡Corón, brinca! ¡Ahí va! Haciendo lo suyo Logrando el octavo punto ahí a lejos Queriendo regresar A ver si puede el güey Está muy difícil No imposible, ojo Difícil, más no imposible Eso No, Alejo, la verdad Le estaba haciendo muy buena pelea a Simba Pero perdió Perdió la racha, güey Y lo ha encontrado bien ahí el peruano Pero sin duda estaba Muy parejos hace un momento El 6 a 6 a partir de ahí, reventó las aventuras del Jesua. Saludos, muchas gracias por el like. macro Lo busca, qué bien. Tres patadicas, todo. Nada que ver con las máquinas de la infancia. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Buena. Cayó Heider. Ya viva ya Yasuo. Ready, go. Shinji. Muy buena. Atacando con mucha solvencia hasta el momento. Ahí está sujetando de frente. Le falló a Simba el ABC o más bien confirmar el ABC. No pudo más. Es todo. La mejor compra 95, papá. Dice los aventuras del Jesús. Amén, hermano. Amén. Gracias, muchachos. ¿Será que llegamos a los 200 likes o qué? Gracias a todos. También pelear con alguien que rifa como tú, señor Ibarra. ¡Qué buen combo! ¡Uf! Estuvo cerca. Dios los ocho golpes. El combo más extenso que se puede hacer con Choi. Bacheando ese botón. Ahora sí falló otra vez. De todas maneras. Quedó directo. Directito al a ver. No se va a ir ese ninja. Francisco Flores, gracias por el like. Cristian Rodríguez, también gracias. A ver. No lo corta. No. Johnny Barrios, gracias. Es todo. 11 a 8, 3 puntos. Mantiene la ventaja. Todavía el peruano, el Inca, sobre el parcero. Y está a 4 de la victoria solamente. Muy bien. ¿Cómo anda? ¡Ah! ¡Oh! No confirmó Qué buen 6 maneja Simba ¿Cómo andas Bacher? Bachercito presente en transmisión ¿Cómo andas Bacher? Uri Garay. Gracias viejo Jonathan Ramos, saludos Muy buena Mucha bolita con Atena. Eso. Por abajo, insistente, Fesiu. Otra vez, muy insistente, Feixu. Por abajo no logra impactar. Ahora sí lo hace. Dos golpes solamente. Para extender el combito. Todos con débiles. ¡Qué buena! ¡Entra ahora cena ¡Ah! ¡Me tuya! ¡Por favor! Claro que lo extraño, Johnny. Claro que lo extraño, Cristóbal Álvarez. Gracias por el like, Cristóbal. Agradecido. Eso. Oh my va. Buena. Juan Zúñiga, aliste, nos deja su like Gracias, ahí está el combo completo No lo marearon Está muy cerca Simba uh. Lo tronó con una patada en CD Todo frontal a lejos. Estuvo muy cerca Turno de Joe Tomo Enage para río Gracias a Uri por compartir Doble agarre Busca la tercera sucesión, fue arriba ¡Otro más! Sí, lo tuvo en la esquina. Y no lo perdonó jamás. Simba. 12 a 8. Hadern, King y Chang contra Ralph, Terry y Kenzo. Come on, baby. La Coca, no olvides la Coca. Y el cincho en la bolsa, así, ¿no? Para sacarle crédito. A eso lo llamo el robo del año. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Bien. Retrocediendo con King. Logrando sujetar... Eso es todo! ¿Quién? No Sokina. ¡Muy na rola! ¡Muy buena canción! ¡Todo en rando, muchachos! ¡Para más placer! ¡Para más deleite! ¿Qué más se puede decir? ¡Pedir! ¡Jugar y hacer! ¡Esa King siendo top tier desde las sombras en todas las cosas! ¡Sí! ¡Villa Gómez, cómo estás! ¡Gracias! la neta, aquí, aquí es de las más fuertes Beto Miranda, ahí está Betín con el sticker así como Beto, también ustedes podrían tener disponibles esos stickers muchachos azotando a la bestia ya se llegó counter, impactan las tres patadas Heriberto Hermosillo, gracias viejo como en Aya y con Kenzo cerca de vencer Ambos. Acá se despunta uno. ¡Ajá! Tiene ventaja, Alejo. Lo va a manejar, lo va a manejar. Tirando bola ahí, listo. Lo manejó bien. Un mes tiene siendo nuestro colaborador Beto Miranda. Gracias. El hora del Pan pam. El mejor sticker, dice Lolo. Junto con el de Thomas. Ahí está, sí. El de Yashiro se entregó. Con qué calma, ¿no? Y serenidad. Se acerca Simba solamente. ¡Ping! Le mete una patada abajo y listo. Eh, ¡Come on, come on! Turma de Terry. Crucial el punto para Alejo. Lolo Ferrer, 11 meses siguiéndonos como colaborador en la página. Muchas gracias, Lolo. 50 pesitos mexicanos. La colaboración, gracias Beto Miranda Ahí nos deja su like oh, Buena cortadora Thor Bringa Me la pelas perro Cinco meses siguiéndolos, gracias a esta Beto Miranda Apoyando cinco meses Como colaborador Thor Bringa en counter Complicado el panorama ahora Para lejos amigos esto va a terminar a favor de Simba 13-8. Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en HD. Nos están viendo en HD. Besito para todos. Dejen su like, por favor. Comparta. Comente. Reaccione. Guillo y Loca Montoya, gracias. Choy, Eddie. Gracias, gracias, Beto. Takuma. Sí. Y Choi contra Choi. Takuma. Y Mai. Otra vez prácticamente la misma tercia. Kio Villarreal, gracias por compartir. A Tangana, Combo completo para Alejo. Cinco golpes a veces cancel incluido. Marcelo René XP, gracias. Ahí está Hermoso otra vez Cuatro hits Counter No lo mareo. Ay, qué bien lo sujetó No jodas Cómo lo midió este güey Ahí está En el último segundo Le funcionó ahí A Simba, ¿cómo andas? Tío, gracias, gracias sacate Punka. mengache, mengache abriendo el pecho a las balas ahí Simba con su takuba amarillo bien, ese golpe en C impacta todo uno de los golpes más fuertes que existen en este juego turno de Chin. arriba bien otra vez Ahora cuba Doble ataque no lo sujetó Cuando quiera Johnny No funcionó el counter 3 2 1 Se acabó la barra para lejos O la llenó por propio pie no La llenó por propio pie estaba bailando cumbia al porongo No sirvió la barrida Lo quemaron a Takuma Muchísima ventaja la que tiene Simba SNK Cinco puntos con respecto a su rival Y es turno de May muchachos ¿Cuándo le vas a pasar a la kid? Mañana güey ¿Te parece? Mañana tengo todo el día libre Eh... Batcher Podemos jugar sin bronca, hermano. Yo te escribo, güey, mañana. <risa> ¿Cuándo me das clases de 95? Mañana también, si quieres. Mañana es el día idóneo para echar las retas, jóvenes. <risa> Choy para ambos. Asqueroso este wey. Muy bien. Haciendo lo que mejor sabe, Choi. Desgarrando, qué buen combo. Se entregó. Lo aprovecha Simba. Ya le dio la vuelta Mai. Abajo el codazo, no puede sujetar el parcero. Muy bien. Le dio la vuelta con Choi, aunque usted no lo crea Simba. ¿Y saben qué? Uy, ahora sí, lo tiene lejos. ¿Qué va a hacer Simba? Se arriesgó lo último, no, por la vía. ¡No te creo! Fue victoria para Simba, pero ¿qué pasó? Yo vi más sangre de Mai. <risa> ¡Qué robo! <risa> ¡Un robo desproporcionado! ¿Cómo que victoria de Choi? Bueno... ¡14 a 8! ¿Qué pasó ahí? Yo vi ganar a Mike, ¿qué fue? ¿En serio miré mal? Yo miré mal... Para mí era victoria de Mai eso Pero qué se espera de un maldito juego gratis Carajo Por eso el hijo ya no atacó Ni hablar Victoria de Choi Y volvió a salirle ahí A Simba Cerca está con el ninja Un Kisaraki ahí se acaba el ninja para Simba Andy, Luis Herrero Noguera, sí Santellán, gracias hermano, hasta Puebla Porque nunca falta un Johnny, así es, así es Ya, ya lo dijimos eso, tío. ¿Qué onda güey? ¿Dónde anda el Terry Bogart? ¡Bien! Gerardo Treviño, gracias. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Es todo para Eiji! Chocoken. Muchísimas gracias a todos. También a mí, Lionel, me la pela, güey. Alejo, ni se diga, es chavito. Gracias, muchachos. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Muy bien. todo buena, eh. Está cerca lejos. Del décimo. Del noveno punto apenas. Simba a una victoria. Gracias por el dólar ahí. Noguera. Muy bien. Ganchito para Río. Bonito Cross. ¡Combo completo! ¡Mira nada más! ¡Nombre! ¡Sotana! ¡Un deleite! ¡Un lujo lo que hizo Alejo ahí! ¡Qué combo tan más terrible se devoró Simba! ¡Y lo reventaron! ¡14 a 9! ¡Espectacular! Iván Guayón, ¡Gracias! Así fue el combo Que aplicó Alejo Una belleza en serio Así lo reventó Te sirvió bien el gatillo perro <ríe> Mira el granado que combazo así es Se mete a la pelea todavía Acá el parcero 737 días Para Beto Miranda siguiéndolo. Muy bien Buena la de Clark, no puede sujetar, Ivana Guayo gracias hermano, ahí está Chang haciendo lo suyo, quitando barra, nunca le permitió el counter, y cuando lo intentó Simba, pum le pegó un golazo bien jugado por parte de Alejo, muy bien, eso sí, va a entrar por abajo Chin, así como ahorita. Doble patada, la segunda es la que impacta Buena ¡Oh! -chan! Ya llenó la barra Lo mantiene Bien, lo mantiene la esquina No sirve de nada Lo busca ya con poder Ahí, robando un poquito de sangre Cada que se cubre Chino. No pudo ahora Simba un último recurso lejos, venga. Última. No sirve. Y no lo sujetó. Ahí está. Fue una patada, le quitó mucha sangre, ¿eh? eso sí. No, no te preocupes, Beto. Yo no.. Yo ya sé que hecho viejo. No te preocupes. 14 a 9, bailando cumbia el porongo Bien manejado A llenar barra choice y se Alejo No hay counter, excelente Pablo Germán escalona, gracias Qué bien, está jugando con Chino este güey Otra vez, no Bueno, ¿de qué se trata esto Ahí está <tose> Está cerca, Siva Viene Robert Otra más A ver, tiene mucha ventaja Alejo, eh Por los personajes que son Sigue robando sangre Simba con Chin. Quiere sujetarlo. Empecinado Alejo en quererlo sujetar. ¡Qué bien está jugando Simba con Shin? Así es como se juega con este personaje. Se acerca la venganza, dice Juan Carlos, sí. Todo indica... ¡Todo indica! ¡Oh! ¡Cómo lo aguantó! No, ¡Hombre, qué chulada, qué lujo la neta! Muy bien. ¡Qué exhibición con Chin Durísimo le pegó, ¿eh? Durísimo lo pegó. ¡Gancho, a ver! Última. ¡Última! ¡Lo mareó! ¡Viene el poder! ¡No! ¿Qué pasó? ¡La cagaste, güey! ¡La cagó Alejo! ¿Por qué no hizo el poder? <risas> ¡La cagó, hermano! ¿Por qué no hizo el poder? ¡No! La neta se pasó de wey. Esas manqueadas nomás se las avienta el Leonel Villarreal, güey. ¡Carlos Silva, gracias! ¡15-9 el marcador! Parece que vamos a seguir... Tremenda cagadita la que nos regaló Alejo ahí. La neta se rifó. Se rifó de manco, eh. Salió Rugal múltiples ocasiones, recuerde. Espacio libre de que aquí nos vaya Aquí no se juega con Rugal. No lo puedo creer. ¿Cómo la cagó? Nos van a regalar un punto más. A ver qué sucede. Clark. Atena. Y Kenzo. Vamos, sí. La neta sí. Contra King. Chang y Benimaru. Muy bien. Trap shot Doble trap shot. No sirve. No puede impactar es todo, bien jugado muy bien te quedaste cargando, Sí, la asegurar con un poder, buscar el cambio de guardia algo así no y el common grab de sus para terminar la cagaste Ale, con la neta güey te pasaste de güey. Muy bien. Otra más. Muy bien. Nasaquina. <risa> <risa> <risa> King, el primer personaje para lejos todavía Double Strike ¡Qué buena! Leopoldo Torres, muchas gracias muy buena Sergio Pineda, gracias 15 nuevo el marcador la señorita Laura despachando hermosos tiene eh. un poder de Atena viene aquí claro, otro más ya sujetó, otro poder y uno más se sabía, se sabía. Esa, ya me la, esa secuencia ya me la sé con Atenas. Esa sí. Bien jugado. Al máximo. Buena respuesta con esa patadita de La roqueleta de Chang está muy cabrón así. Vaya que sí Otro Phoenix Arroz Punto para lejos Demasiado fulminante Joel Israel Uch Gracias Muchachos agradecido Por el apoyo De verdad Muy buenas retras La que estamos viendo Una lástima Que se tenga que acabar Gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos. De todo corazón se los digo. Hemos estado un poquito ausentes. Me duele mucho la garganta. Tengo tres semanas que no soporto la garganta. A recorrer Correa, gracias. Por eso me he ausentado un poco, ¿no? Pero ya estamos acá otra vez. Estamos de regreso. Con calma. Con calma, que es lo que estamos intentando. ¡Reino, reino! ¿Cómo hacen esos combos con ABC Cancel el viejo? Así que muchas, muchas gracias. Records que papas game. Dice si yo apenas digo cinco, bueno. Nosotros con 100, Ya no creas que es mucho, ¿eh? No lo creas. Pero lo estamos intentando y no pierdas la fe bien porque lo vas a lograr créeme. ahí está poquitas porque son benditas gracias, 19 estrellas no lo marearon a Joe patada tornado torne chick. gracias por las 19 estrellotas muy bien, back throw de Joe Tiene el regreso listo José Almaraz, gracia, Israel, gracias, Juno, Misael, gracias, buenas noche Así es, perseverancia, paciencia Es lo que necesitan Juan Brausen, puro Master, así es Ahí está el cross, Thor Muy bien, es todo para King duelo de Heider muy bien dándole fuerte Juan Brausen gracias ya nos estamos viendo a los hermanos que no nos aquí la sí. exhibición nos regalan estos 12? Cada que juegan. Una hermosa exhibición. Es todo para Heider. Y todavía puede Simba. Ahora ataca AG Le comió la cuchilla. Muy bien No lo corta Sigue sin contarlo Sigue aguantando Consigue el back throw. Es la oportunidad de Simba Sujeta bien el ninja Y consigue el punto alejo 15 a 11 Así termina la resta muchachos Bien, 15 a 11, entonces el marcador final. ¿Qué onda, Paco? Gracias por el like. 15 a 11, el marcador final. La victoria es para Simba, consigue la revancha. Le regaló todavía otros dos puntitas a definir ahí a Alejo. Muchas gracias, muchachos. Espero les haya gustado la transmisión. De verdad, agradecido. Nosotros nos vamos, hay que descansar. Y a irse con la señora. Nos vemos. Nos vemos. Besote fuerte. Bonito fin de semana mañana, mañana, todo el día habrá transmisión, todo el santo día, una tras otra así que les agradezco su atención, su apoyo nos vemos mañana temprano muchachos gracias, muchas muchas gracias, cobro 95 forever siempre carajo bye bye